aplicación que, que está bien. Algo nuevo que no conocíamos a nivel de, de poder crear un lead como docente, como futuro pues, pues, docente para poder aplicarlo en Pero web. Sí, y adaptarlo a lo que tú quieres dar, porque la relación de tú, tú seleccionas lo que le quieres dar a tu alumno. Te permite eso. Pues a mí personalmente me parece una herramienta muy útil, muy interesante, que permite adaptar al profesor lo que él quiere, dar realmente y además adaptarnos a las tecnologías que es lo que, lo que prioriza ahora. Además que puede incorporar actividades como vídeos de YouTube y otras actividades que, que están promovidas por otras páginas y las puede incorporar a me, me parece un recurso magnífico, la verdad es que puede tener un muy buen uso y me gustaría poder conocer un poco más cómo uh, hacerlo parte de mi rutina como docente. Creo que uh, si pudiese utilizarlo de manera adecuada, los alumnos pueden tener gran provecho por medio de él. Es una herramienta muy amigable, muy amigable con el usuario, llámese me o estudiante, eh, se pueden hacer uso de recursos en diferentes formatos porque pienso que esa es una de las potencialidades que tiene esta herramienta eh, la estructuración del contenido se puede hacer de diversas maneras entonces lo importante es tener una estructura mental bien definida que permita que haya una coherencia en lo que se, se cuelga se sube, se monta y segundo que pues, se puede tomar recursos de otras personas lo importante es que se pueda eh, referenciar esos, esos recursos donde fueron tomados porque muchas de las cosas que se suben pueden no ser producto o, o producciones propias pero es muy potente para y muy eh, amigable con el maestro para crear sus propios recursos Bueno, una de las razones es que nuestros estudiantes van a ser maestros o futuros profesores donde En colegios públicos o concertados donde ya se está utilizando una, esta herramienta tecnológica. Por lo tanto, la universidad que forma a estos futuros maestros o futuros profesores no puede dejar de permitirles a ello un primer acceso sobre ese tipo de materiales.